Max Verstappen arrasó y Red Bull también otra vez fue imbatible. En este video de Grande Premio en Español vamos a analizar todo lo que pasó en el Gran Premio de Miami. Bienvenidos. Si bien el protagonista de este domingo fue Max Verstappen la pole position del GP de Miami corría por cuenta de Sergio Pérez tras una mala clasificación el holandés bicampeón de Fórmula 1 salía desde la novena posición perjudicado por un golpe de Charles Leclerc en la Q3 del sábado que le impidió realizar eh, tiempos de vuelta y eh, lo hizo largar un poco retrasado este domingo por eso la incógnita que se presentó al inicio era ver cómo sería la carrera de Verstappen en las primeras vueltas en una pista que estaba lavada porque había llovido no tenía demasiada adherencia y también eh, corría riesgos frente a un posible tráfico en un circuito muy angosto con muchas curvas que eh, podría relegarlo o también Estorbarlo ¿no? en su intención de poder remontar en la carrera. Sin embargo, a pesar de que al principio de la competencia Verstappen mantuvo en el buen lugar, en base a tener neumáticos eh, duros que tardaron un poquito en tomar temperatura, a partir de la vuelta 4 comenzó una remontada brillante y en su primer movimiento logró superar tanto a Charles Leclerc como a Kevin Manusen en la recta principal en uno de los sectores de DRS pero de los más cortos que tenía el circuito estadounidense y a partir de ahí utilizó la recta larga de Miami para ir ganando posiciones superando a Pierre Gasly, a Josh Russell, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso hasta quedar en segundo lugar justo detrás de su compañero de equipo, Sergio Pérez eh, que venía liderando desde el principio de la carrera porque no tuvo mucha oposición de parte de Fernando Alonso quien había largado en el segundo lugar en esta instancia ocurre quizás eh, la cuestión clave que pudo definir la carrera que es la duración y eh, la administración de los neumáticos por un lado Sergio Pérez Comenzó la carrera con neumático medio, sin embargo no pudo establecer una diferencia importante sobre el resto. Girando 2-3 segundos por delante de Fernando Alonso. Mientras que Verstappen, eh, que salió con los neumáticos duros, sufrió por ahí al principio en las primeras vueltas. Sin embargo pudo establecer un stint largo muy pero muy exitoso eh, sobre todo después de la vuelta 30 en la que tuvo el permiso de Red Bull para poder exigir un poco más los tiempos de vuelta eh, el holandés realizó algunos récords sobre todo ya con eh, el neumático gastado lo que daba eh, la pauta ¿no? eh, de, de gran rendimiento de Verstappen en gran ritmo igualmente teniendo unos neumáticos duros con más de 40 vueltas Recién en la vuelta 47 fue que Verstappen tuvo que entrar a boxes. Pérez, por su parte, entró a boxes en la vuelta 20, cambió los neumáticos medios por los duros, dejó a Verstappen en el primer lugar y osciló en el segundo puesto a una diferencia cercana a los 15 segundos, 18 segundos, pero no más que eso y nunca eh, pudo descontarle a su compañero de equipo aún teniendo neumáticos 20 vueltas eh, más frescos. Eh, finalmente la vuelta 47, Verstappen volvió a entrar, eh, no entró por primera vez a Boxes eh, Después de un largo primer stint, volvió Después de una parada por un poquito lenta, de más de 3 segundos eh, Volvió detrás de Pérez a un segundo y medio eh, Y una vuelta después pudo dar cuenta de su compañero de equipo mexicano y pudo encaminarse a la victoria sin ningún tipo de contratiempos y eh, ganar el Gran Premio de Miami por una diferencia de 5 segundos por delante de Sergio Pérez y eh, teniendo a Fernando Alonso, que ya estaba en otra carrera que no tuvo ningún tipo de oposición por parte de Derreras, que terminó finalmente cuarto pero estaba haciendo segundos y tampoco estaba muy, también estaba muy lejos de la lucha interna entre los autos de eh, Red Bull después hay que mencionar ¿no? si bien eh, Aston Martin logró el podio también hay que mencionar ¿no? las carreras de Ferrari y Mercedes Sainz que había arrancado un poco mejor tuvo unos 5 segundos de sanción pero poco a poco fue perdiendo también eh, eh, el ritmo motivado también por el desgaste y Mercedes que exhibió una mejora en el ritmo de carrera después de haber tenido una muy mala clasificación con Russell partiendo del décimo lugar y con Hamilton que quedó eliminado el la Q2 y que pudo tener ahí un mejor resultado en carrera, ya bien dentro del top 10 y en el sexto lugar. De esta manera se cierra la quinta fecha del Mundial de Fórmula 1 con 5 victorias de Red Bull, 3 para Verstappen, 2 para Pérez. En dos semanas es el Gran Premio de Milaromaña. Las apuestas son, sí. Red Bull podrá tener una victoria más o quizás habrá una sorpresa. Opina en los comentarios qué es lo que puede pasar ahí en el circuito de Imola si se repetirá lo que viene ocurriendo en el campeonato o si quizás habrá una sorpresa tanto por Ferrari, Mercedes o Aston Martin. Si te gustó este video dale me gusta opina también en los comentarios y haz clic en la campanita para seguir todos los contenidos de video de Grande Premio en Español. Un abrazo.